Nos acompaña en esta oportunidad Silvana Castro, ella es integrante de, de, de las colecciones especiales o de, del sector de colecciones especiales de la Biblioteca del Congreso de la Nación, ¿no? Silvana. Sí, así es. Gracias así por es. acompañarnos, obviamente. Por favor. Bien. Se y... llama Departamento Colecciones Especiales, Departamento. pertenece a la Biblioteca del Congreso de la Nación y ahí se reúne el material que es más valioso patrimonialmente para nuestra institución. Bien. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tiene colecciones que tienen valor patrimonial importante, que tienen que ser preservadas de una manera diferente que en nuestra enorme y maravillosa casa de que, que donde van todos los lectores. De todas maneras, la colección especial puede visitar cualquiera que quiera. Solo tiene que pedir una autorización especial, un permiso, el catálogo de la biblioteca se accede online y puede eh, acceder al, al material que está en la colección especial. Bien, Silvana, sos protagonista de Los Prohibidos y la dirección en la que trabajas también, protagonista de esta película, de este documental. ¿Qué son Los Prohibidos? Bueno, Los Prohibidos fue eh, el nombre que le dimos a una muestra que se hizo durante todos los sábados en la visita guiada que se hacía al Palacio del Congreso. Eh, llevábamos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 en el primero y el segundo gobierno Perón. O Bien. sea, la prohibición era todo lo publicado en ese periodo. Entonces, era, era enorme, súper abarcadora. Eh, por ejemplo, planes quinquenales, libros de lectura. Mmm, por ejemplo, todo el material de construcciones de casas, manuales. De todo, todo lo que hubiera publicado el primero y el segundo gobierno de Perón estaban prohibidos, entonces esos fueron retirados de las instituciones y mandados a la biblioteca, con la idea sí. de que el día de mañana decía una junta de notables, iba a juzgar los crímenes cometidos por el tirano y su esposa, palabras totalmente grandilocuentes. La biblioteca conserva tanto ese material como los expedientes, entonces nosotros damos cuenta de que si bien no es una colección enorme, gigante de libros del peronismo, y ni siquiera es la más amplia, pero sin embargo es significativa por su origen, Está su origen es la proscripción. Y se salvó de la quema, porque después muchísimos libros fueron quemados. De hecho, cuenta la gente que eh, iban en, en los pueblos, la policía eh, hacía abrir las casas donde había eh, habido... Eh, eh, sí. Me ah, imagino, donde cosas donde había habido oficinas uh -huh. eh, peronistas ah, y de, del partido peronista, uh -huh. y quemaban los libros en las veredas. Claro. Entonces, nosotros exponíamos en esta muestra, en la muestra de los prohibidos, el material, este material y eh, algunos libros significativos que tenían que ver con la prohibición del último gobierno, del último gobierno de facto, que fue diametralmente diferente, terrible, sanguinaria y además eh, eh, muy, eh, muy fuerte, porque no tuvieron empacho. Sobre todo en los casos como el Centro, de, eh, de, centro de editor de América Latina, la CEAL, cuando se quemaron toneladas de libros en un, en un predio en Sarandí. Quemaron, se quemó durante un día completo toneladas de libros, de libros que porque pertenecían a esa editorial, que el director era Boris Spivakov. Ahí mandaron a filmar y, sa y sacaron fotos. Todo el mundo sabe y cuentan que cuando allanaban una casa en el último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 Sacaban las fichas. En ese momento no teníamos catálogo online, no internet. Yo cuando empecé a trabajar, por supuesto, teníamos ficheros. Y, todo papel. Todo papel, por supuesto. Y había colas de gente que daba la vuelta para entrar a la biblioteca. Eh, para evitar eh, que quemaran los libros o bien para evitar que... Eh, detectaran algún lector que uh -huh. estaba leyendo alguna lectura comprometida, los, las compañeras agarraban y sacaban las fichas, las sacaban y entonces te imaginás, no sé, en ese momento por lo menos 180 o 190 mil libros tenía la biblioteca, entonces con sacarlos del lugar o hacer desaparecer las fichas eh, sí. era suficiente para salvar una, un, un montón de libros y un montón de gente, seguramente. Y ese, y ese preservar de, de la cultura, al fin y al cabo, porque se trata de eso un poco, el trabajo que, que se realizó, que realizaron, eh, también implicó en un momento eh, visitas guiadas que tenían justamente el objetivo de mostrar ¿no? esos libros prohibidos. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo fue la idea? Eh, y bueno, no sé, contanos un poco de eso, de qué se trataba eso de mostrar esos libros prohibidos y para qué. Bueno, fue, eso fue una iniciativa de la, de la biblioteca y de com, compañeras y compañeros de, de este sector que decían, a ver, ¿qué vamos a mostrar que sea para la casa de la democracia algo que, que, que, es, que tenemos genuinamente eh, nosotros y que queremos eh, dar a conocer? Y fue eso, bueno, ar, armar esta colección, esta, esta muestra que se llamaba Los Prohibidos, con libros y además con un relato. El relato también permitía un, una cantidad de cosas que que eran notables para nosotros que era eh, primero que chicos jóvenes que no tenían la menor idea que había sucedido pudieran escuchar este relato y, y preguntar y además había gente grande que contaba qué había hecho su familia con los libros o recordaba que su tío había quemado los libros o que los habían enterrado en el fondo de la casa de su abuela y que cuando se sintieron más o menos tranquilos los fueron a buscar y los libros estaban llenos de hongos o una familia que contaba que sabía que los habían enterrado en el, en el parque Leluar el y que después nunca encontraron dónde, porque claro. era como el tesoro escondido, no claro. este, estar aquí o estar allá o estar allá, y, y fue imposible recuperar. Entonces, lo anecdotario de, de, de, de todos los sábados, porque nosotros hacíamos cuatro... Durante todo el día cuatro visitas se hacían a lo largo del día. no La gente recorría el palacio, miraba las instalaciones, escuchaba y cuando llegaba a Pasos Perdidos le mostrábamos la colección esa. Entonces ellos se llevaban ese, ese, ese relato y esa historia mostrando ese material y nosotros además recibíamos la experiencia de la gente que iba contándonos cómo qué les había pasado a ellos, ¿no? Y eso se compartía en el resto del grupo y quizás era lo, com, como lo más valioso del... Bien, lo personal, como lo habían vivido seguro, personalmente seguro. o con familia. Y, por ejemplo, ¿te acordás o algo que nos puedas recordar? Hay una anécdota que a mí a me, ver, me sigue resonando. A un libro, por ejemplo, Martín, que digas esto re ridículo. Me la historia uh -huh. de, un, de un hombre uh -huh. que vino y, y cuando vio los libros de lectura se emocionó porque vio el libro de lectura que él tenía cuando, cuando era chico y contó que cuando vino La Libertadora, el primer día, el director entró al, al, al aula donde estaba él, le pidió que sacaran el libro de lectura y que tenían que arrancar la primera hoja. En la primera hoja, en la mayoría de esos libros, estaba la foto de Perón, claro. con, con su uniforme de uh -huh. presidente, ¿no? Y, y él se puso re mal porque él... Dice que en su casa había muy pocos libros y estaban todos muy cuidados y tenía los libros eran sagrados. No se escribían, no se rayaban, no se tocaban y le pedían que arrancara la primera hoja, se puso a llorar, se negó y lo mandaron a la casa. no Y cuando llegó a su casa, él cuenta que la madre le dijo en este caso, lo vamos a tener que sacar, pero lo vamos a guardar, le dijo la madre. Entonces, que arrancó prolijamente, lo guardó y lo mandó a la escuela sin, sin la foto de Perón. Y bueno, él lo, el relato ese fue... Este, para sí. mí sigue pegando menos porque de lo personal, ¿qué querés arrancar de lo político, por favor político lo personal de lo personal lo político eh, y hablando de lo personal y de los relatos y de lo que uno vivió respecto de la historia vos tenés bueno un, un paso también eh, muy personal por eh, otra atrocidad o quizás de las peores atrocidades que se cometieron en la última dictadura además de las quemas de libros y la censura y la persecución estuviste detenida eh, desaparecida unos meses eh, ¿En algún punto eso a vos te interpela o te hace sentir que, que alguna cuestión personal? Porque imagino que debes trabajar con un montón de compañeros y compañeras que quizás no vivieron lo que viviste vos. Bueno, yo, digo, es, es, tan, es tan fuerte y es tan eh, particular que digo, eh, el trabajo de silenciar fue efectivo. Porque... Yo, me falta poco para cumplir 60 años, estuve detenida a los 16 años, en 1976. Estuve detenida con un grupo de com compañeras chicas, eh, también de la escuela secundaria, en, en mi pueblo, en Libertador General San Martín, cerquita de Ledesma. Este, y, y, y es eficiente porque el, el miedo es silenciador, es tremendo, es muy... Eh. Entonces me pasé muchos años en silencio, ¿no? O sea, haciendo millones de cosas, trabajando, haciendo millones de cosas, pero yo se lo pude contar a mi hija siendo grande. Y, bueno, esta película este, que haya aparecido y poder contar esta parte de mi historia eh, es fuerte para mí también por este rasgo, porque de pronto toda una, no sé, una vida... Este, habiendo logrado el objetivo de silenciar, y de pronto aparece después de tanto tiempo. Y uno se pregunta, ¿por qué después de tanto tiempo? ¿Y si tiene sentido hablar después de tanto tiempo? Primero murió mi viejo, entonces él te, era como un permiso. Mi papá, eh, él, para que yo pudiera salir, fue a hablar con distintas personalidades, Mm. económicas de ese momento uh -huh. y logró que me soltaran, no a mí y a las chicas que estuvieron conmigo. Este y para él era, no le importaba nada, quería que yo viviera. Sí, claro. Eh, y, pero fue pesado, fue fue bastante pesado, porque además es muy difícil la tortura. Me imagino. Eh, pero por otro lado, eh, con el tiempo uno trata de limar algunas heridas y pensar que esto que me pasó a mí no me pasó a mí, le pasó al país, nos pasa a la humanidad, nos pasa a todos. Y entonces no es cuestión de victimizarse, sino en realidad si uno muestra es probable que entre todos hagamos algo para recordar y que no, no, no sigan pasando esas cosas, ¿no? Es como que somos capaces de eso, como, como humanos, como personas, somos capaces de hacerlo una y otra vez. Entonces el tema de, de recordarlo, decirlo y... Eh, pero, perdón, ¿eh? pero sí. digo ese ejercicio de memoria justamente es el trabajo que realizaste en estos últimos 30 años, ¿no? Digo, ¿lo sentís de esa manera? ¿En algún momento lo tomaste como... ¿Lo, lo entendiste siempre de esa manera? No, no, Bien. no, digamos, fue sucediendo, okay. ¿no? Creo que en realidad lo, lo resignifiqué después, ¿no? mira lo que me estaba, estaba diciendo pero mira lo que estaba haciendo, de algún modo estaba haciendo poniendo en palabras cosas que este, que genuinamente no había podido decir, yo te, eh, eh, estuve detenida en el 76, y hicimos la denuncia con las chicas que estuvimos detenidas recién en el 2015, ya sí. o sea, pudimos juntarnos, hablar de lo que nos pasó, eh, juntar esos pedazos y, y ir juntas al juzgado y hacer la denuncia en el 2015 fuimos llamadas de declarar en el 2017. Bien. Pudimos en ese momento. Bien. Pero veces... me parece bien, ¿no? Uh -huh. O sea, me parece uh -huh. bien que eh, y, y darnos cuenta de lo eficiente que fue, de lo que nos cuesta a todos y en todo caso también es un llamado a tantas chicas y tantos chicos y chicas jóvenes que no se atreven a hacerse una prueba y tienen dudas de que sean hijos e hijas desaparecidos y atreverse porque no es, o sea, temen por la madre, temen por la abuela, temen por, por su familia, sino... A, es por todos, ¿no? Bien. Sí, no es personal, o sí es personal, pero en tanto también, personal, exactamente. También, también eh, claro. Es político y es todo. Eso. eso. Eh, la muestra esta que, que realizaban todos los sábados para, para hacer un ejercicio de memoria, como estábamos charlando, se terminó con la llegada del macrismo. Eso es una de las cosas que cuenta la, el, claro, el documental. Pero es muy probable que vuelva. ¿eh? Es que probable vuelva. Que vuelva que, que lo celebramos. Suene, suene, claro. Bien. Vienen nuevos aires, por supuesto, y bien, es probable que... Bien que haya iniciativa para volver a hacer esta muestra y muestras por el estilo, porque el material está y el personal sigue, ha, ha seguido guardando y la biblioteca, como, como la dirección misma de la biblioteca, ha, ha, ha guardado celosamente durante tanto tiempo este material justamente para preservar para la memoria Bien. este y, y los otros. Pero digo, no es lo mismo y no, no quiero ponerlos en lugar de, de comparación, pero obviamente eh, censurar, eh, quemar libros, eh, perseguir gente, no es lo mismo que ignorar el trabajo que se hace para hacer, eh, para el trabajo que realizan ustedes para hacer memoria de ello. Eh, y eso es algo que sí se adoptó como política durante los gobiernos de, el gobierno de Macri, ¿no? Eh, ustedes sufrieron de alguna manera un embate ahí de no poder seguir haciendo su laburo, llevarlo al público. Incluso. Sí, el, fue una es, decisión. El presidente en un momento dijo que sobraban trabajadores en la Biblioteca claro, Nacional, que evidentemente sí. es algo que, que, que tiene un sentido también, ¿no? ¿Lo, ¿Lo sentiste? ¿Sentiste que fueron años complicados, difíciles? ¿O, bueno, otros años más de la Argentina? Fueron años difíciles y complicados, sin ninguna duda. Lo que tengo que decir es que sí. la biblioteca fue uno de los pocos lugares. Donde eh, se cuidaron a los trabajadores y a las trabajadoras y al material eh, de cualquier forma, tanto desde el sindicato como desde la dirección de la biblioteca, sí. fue un lugar donde el bastión quedó ahí firme para seguir a partir de este periodo con mucho más energía, por supuesto. Bien. Silvana, eh, tenemos eh, Cine ¿no? Se estaba dando en el Cine la película, tenemos 18, fecha. 18-30 horas sí. todos los días y. Creo que va a estar, por lo menos todo febrero, eh, a partir de la, de la semana que viene, eh, 16.30. Bien, una película para ir a mirar y, y hacer memoria justamente. Silvana Castro, protagonista de Los Prohibidos eh, y trabajadora de la Biblioteca Nacional. La biblioteca, biblioteca del Congreso Nacional tiene bueno, razón, no es la misma. Yo puedo ser protagonista, pero en realidad los protagonistas son los libros y los bien. protagonistas son mis compañeros y compañeras, no los que están ahora, sino los que estuvieron también, que fueron capaces de, de conservar este material y que te debemos conservar para, para los que vienen. Muy bien, muchas gracias. Silvia. Gracias a vos.